Hola a todos, eh, bienvenidos a otra nueva sesión. En esta sesión voy a estar traduciendo la charla de David Hoffmeister de El canto a la oración. Esta charla eh, David la dio en el último retiro en línea que tuvo lugar este fin de semana. Entonces voy a estar traduciendo sus palabras. Eh, pero a través de estas sesiones eh, David no solo quiere eh, hablar y que todo esto quede en un nivel intelectual, sino que también lo que buscamos es ayudarte a entrar en una experiencia de todo esto de lo cual se está hablando. Entonces, al finalizar eh, la sesión, lo que voy a hacer también va a ser compartir con todos ustedes la película que vimos al final y esta es una película hermosa, no dura mucho, es de una hora, pero realmente esta película nos lleva a la experiencia atrás de la cual el curso de Milagros y David, atrás de sus palabras, nos está apuntando. Así que te invito a que te que escuches y que te quedes hasta el final, así podemos ver esta película al final todos juntos. Eh, entonces, sin más, voy a empezar, eh, me voy a poner una vez más los auriculares y voy a traducir las palabras de David al español. Entonces, comencemos. Bienvenidos a todos. Veo sus eh, sonrisas, ah, es una forma tan hermosa de comenzar el día, ver todas sus caras sonrientes alrededor del mundo y saber que estamos aquí con el mismo propósito, con el mismo deseo en nuestro corazón. Y esto es nuestro fin de semana del de Canto de la Oración, así que vamos a profundizar en esta experiencia de la oración y realmente abrirnos a ver el canto, el aspecto del canto a de la oración, porque es hermoso, una forma hermosa de traer esas palabras juntas, el canto de la oración. El canto involucra a veces letras, pero a veces también involucran melodías hermosas. Y es hermoso poder pensar de una oración y una melodía como lo mismo, como una melodía feliz que reverbera atrás de ti, desde tu esencia. Y ayer fue una hermosa sesión para poder adentrar en este tema. Greg mencionó que al principio de la escalera de la oración es en donde uno pide y estamos en el reino de las cuestiones específicas, pero luego en el cielo es la cosa más maravillosa con la cual fuimos bendecidos por nuestro Creador. Esta canción de gratitud, esta canción feliz de gratitud, y ayer estábamos abriendo a este esta idea de quien nosotros somos es una canción, porque creo que nosotros tenemos una relación muy fuerte, como Eric compartía con la música, y una conexión y la felicidad y la ligereza que sentimos con la música. Y para considerar esta idea de quién nosotros somos es una canción, es muy lindo, porque es muy ligero y muy muy feliz y muy alegre. Así que vamos a unirnos y vamos a profundizar en la experiencia de nosotros mismos como esa canción, esa canción de gratitud que realmente somos. Y es tan hermoso. Noté el símbolo de todos nuestros hermanos y hermanas de India que se unieron. Fue muy divertido ver a través de la lista y ver todos los nombres uno después del otro. India, India, India. ¡Oh, por Dios! Yo estoy tentado de hacer toda la charla en el lenguaje indian, de india, en india-inglés. Podría hacer esto todo el día. Es tan hermoso. Pero estoy seguro de que si ustedes entran en su canal de YouTube, dirían, ¿qué le sucedió a DailyWeb? Parece haber sido transplantado. Muchos años atrás tuve un amigo y vamos al restaurante y hacíamos eso, comíamos y hablábamos y en nuestro dialecto inglés India eh, era tan divertido, teníamos tanta diversión con eso. Pero para mí el símbolo es muy profundo para mí también porque en India, India es tan conocido por las espirituales bien profundas, no dualistas, las enseñanzas bien profundas y escrituras. Cuando yo escuché la sesión de noche, estaba sonriendo porque estaba pensando, ¡uh! Oh, allí están! Diez hermanos y hermanas de India sueltos con el curso de milagros en India ahora. ¡Oh, por Dios! El país nunca va a ser lo mismo. Están los Vedas y el Badagabatita y todas las grandes escrituras, y ahora hay 10 niños sueltos con una escritura de Jesús para ir a, a través eh, y alrededor con todas estas tradiciones grandiosas no dualistas. Así que me tocó mucho. Tengo que decir también que fui recordado de mi viaje a Delhi y Hice un encuentro de Curso de Milagros en Dali con mi amiga Rochana y también un poco al norte, también, donde estaba Muchi y muchos otros ashrams famosos y encuentros cerca del río tuve un hermoso satsana allí con un mono sentándose allí en la ventana escuchándome, así que es una memoria muy dulce en mi mente tam en, también. Pero cuando hablamos del canto de la oración es hermoso porque cualquier cosa que traiga este símbolo de profundidad y trans devoción trascendental entrar a un estado de pura felicidad y quietud Samadhi, podríamos decir que es la palabra sanscrita, entrar a Samadhi, el cual es un estado mental que podría ser igual a el mundo real o el mundo feliz del cual habla Jesús en el curso de milagros. Así que a veces tengo, quizás algún día tenga que tener una videoconferencia con mis hermanas y hermanas en India para poder hablar de estos diferentes términos y terminologías del cual todos ustedes están familiarizados y puedo darles qué son estos términos tanto en el lenguaje del curso de milagros y también en la terminología de India, en las palabras en scriptas, y hay también otras enseñanzas hermosas. Cuando pensamos acerca de la oración, lo he hablado muchas veces. el la oración es el medio para los milagros y ayer eh, la palabra poder surgió cuando pensamos sobre Dios o el, la luz, el amor abstracto y eso es lo que es el poder. Tenemos esta creencia en el ego, eh, cuál es el intento de secuestrar el poder de la mente y proyectar un cosmos del tiempo del espacio y de hecho proyectar muchos conceptos como en el mundo, muchos de nosotros crecimos y escuchamos la palabra de Dios y es una palabra interesante mientras estás creciendo en el tiempo y el espacio porque hay tantas connotaciones que van con esta palabra. Hay mucho atropomorfismo y esto es poner eh, significados egoicos o de personas en esas palabras, pero con, una vez cuando, cuando uno profundiza en el camino espiritual, uno empieza a sentir el sentimiento de que si hay algo como el verdadero poder, debe ser el de Dios o debe ser el del cielo o de nirvana. No puede ser que realmente tenemos algo como personas poderosas o fuerzas poderosas en este mundo o nada, porque este mundo es una proyección, es un sueño y podrías decir que el ego está utilizando el poder de la mente de una muy muy poderosamente y está proyectando un mundo y es como si fueses a un cine y te puedes sentar allí en el cine y ver la pantalla y sentirte que estás atrapado en esas imágenes y en esos sonidos y vistas y gustos como si hubiese algo sucediendo enfrente tuyo pero simplemente es una proyección y a veces la gente dice ¿Estás utilizando eso como una metáfora para lo que parece ser la vida diaria en el tiempo y el espacio? Y podría decir que es una metáfora, pero de hecho, cuanto más profundizas en el entrenamiento mental, te empiezas a dar cuenta que es tan certero, es una metáfora tan certez, certera de lo que está sucediendo en la mente. Y te empiezas a dar cuenta que es realmente muy literal, que el mundo que tú percibes es como lo que tú percibes en los sueños de la noche. Noche es generado por la mente, hay muchas imágenes, muchas vistas, gusto, tacto, sonido, y parece ser muy real eh, igualmente cuando duermes a la noche. Y, y no dudas la realidad de eso porque se le da creencia, porque se le da creencia con el poder de tu mente de nuevo la mente es tan tan poderosa así que cualquiera sea lo que creas Jesús dice en el curso, tú lo haces realidad para ti. No verdad en realidad. Estas imágenes en el tiempo el espacio no tienen ningún, ninguna eternidad en ellas. Son eh, temporales, están pasando. Son imágenes que pasan. Son imágenes y sonidos pasajeros. Pero tenemos que recordar que cuando Jesús dice lo que tú crees, tú haces verdad para ti, eso significa en tu mente que duerme, en tu conciencia, tú lo haces una experiencia verdadera para ti. Le das un sentimiento de existencia muy fuerte al creer en él. Así que es lo mismo con el ego. El ego no tiene una realidad. No hay muerte. No hay un deseo de muerte. No hay separación. No hay conflicto. No hay competencia en la verdad. Pero la verdad es un estado mental que no puede ser descripto o explicado, solo experimentado. Y la razón por la cual estamos aquí, unidos en el canto de la oración, es para una experiencia, es para una real experiencia, no para algo que decís, mm, sentimentalmente eso suena bien, Jesús, sentimentalmente estoy contigo, sentimentalmente. Pero de hecho, entrarse, adentrarse a una experiencia de vastitud a una experiencia de expansión, a una experiencia de felicidad y dicha que de ninguna forma toca la experiencia de limitación o carencia o fragmentación o enfermedad. Tú estás aquí uniéndote en el canto de la oración para la experiencia de la vastitud de quien tú eres. Y cuando estás convencido y estás pensado con estos pensamientos egóicos, entonces puedes referirte a ti mismo como un yo que es un cuerpo o una persona. Y por supuesto, eso es lo más lejano a la verdad, porque tú eres luz, nosotros somos luz. Luz expansiva, la luz de Cristo, la luz de la sabiduría, la luz de la eternidad. Eso es, es el hecho de eso, eso es el hecho de eso, la realidad. Pero al asociarnos con pensamientos falsos de pasado y futuro, del tiempo y del espacio, de personas y personalidades, de roles, de sociedad, de todo lo que parece ser el cosmos, al asociarnos con eso, eso significa que estás pensando con el ego. No en la realidad. Pero los pensamientos no son importantes, pero la identificación y la creencia de que tú eres eso, de que tú eres esos pensamientos pasajeros, ahí es donde tenemos que llamar a la oración. La oración es... Nuestro deseo es realmente el deseo de nuestro corazón, es el deseo en el centro de nuestra mente. Y yo podría ofrecer una alternativa para poder pensar, para una alternativa a pensar a eso es pensarte a ti mismo en términos de mente. Yo sé que incluso la palabra mente como la palabra Dios tiene muchas connotaciones, como la palabra alma, si yo menciono la palabra alma, dependiendo de qué espiritualidad o qué tradición, algunas personas dirían, bueno, el alma es eterna, y algunos dirían, bueno, es eterna, pero tiene lecciones que aprender, ¿las tiene? Es eterna, si es eterna, no puedo imaginar qué lecciones tiene que aprender. Si es todo lo que es, no puede tener lecciones. No puede tener ni siquiera una lección. Pero una vez que hablamos en términos de reencarnación y todas estas filosofías y espiritualidades, entonces la palabra tiene mucha connotación. Y es lo mismo con la mente. Si tú escuchas muchos maestros populares que hablan acerca de la mente, ya sea Eckhart, o Muchi o Ramana, o quien sea que estés escuchando, muchas veces la mente es asociada con el ego. Es asociada como sinónimo de el ego, y ahí es cuando escuchas a la gente decir, sal de tu mente, o tienes no tienes que aferrarte a la mente. Cuando la gente habla de la experiencia de Samadhi, dice, Samadhi transciende la mente. No encontrarás Samadhi en la mente. Pero cuando estamos utilizando el curso de milagros como la herramienta, Jesús nos dice que la mente es el agente activador del espíritu. Y si tú no sabes que eres espíritu, y si tú no, te has olvidado que eres espíritu, el agente activador es muy importante. Entonces Jesús está utilizando la palabra mente de una forma en la que pueda, y es muy útil, es un escalón, es un agente activador del espíritu, es una forma de volver a recordar que tú eres puro amor, luz y amor, eres abstracción, eres divinidad, eres de naturaleza de espíritu, de espíritu tu esencia es de espíritu. En un punto, aunque muchos maestros dicen que nunca vas a encontrar quién tú eres en la mente. De hecho, Jesús dice que tú eres una idea en la mente de Dios. Entonces, Jesús está utilizando la mente de una forma que es muy importante y muy atractiva de acuerdo a su sistema de uso de palabras. Eres una idea en la mente de Dios. De hecho, Él dice en un curso de milagros que todo este mundo fue inventado como un intento de que te olvidases, de que tienes una mente. Cuando hablo de la mente, hablo de esta mente única y universal, esta mente que en donde Cristo es una idea en la mente de Dios. Esto fue sacado completamente fuera de la conciencia. Y ahora Jesús dice, lo que tú crees que eres, podríamos llamarlo una mente dividida, en donde... Parte de la mente tiene al espíritu o el recuerdo de la verdad, el recuerdo de que eres una idea en la mente de Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres una idea pura de luz en la mente de Dios y que esta mente vivía también tiene una creencia de que hay algo más que es posible más allá de Dios o más allá de la mente de Dios y Cristo. Y el ego es una creencia que hay algo más que luz. Y cuando pensamos acerca de la oración, podríamos decir que la oración es sinónimo con deseo. Y Jesús dice, y yo muchas veces cito este pasaje del curso, y Jesús nos dice que, que el deseo y la oración son sinónimos. Nos está diciendo eso en el canto de la oración. Y nos está diciendo que este mundo surgió del deseo y que la verdad va a ser restituida a tu conciencia por tu deseo, tal como fue perdida por tu deseo por algo más. Si recuerdas esa oración del curso, que informa a tu mente sobre tanto, la verdad se va a restituir en tu conciencia por tu deseo, tal como fue perdida por tu deseo de algo diferente. Él no dice, vas a encontrar a Dios a través de acciones correctas. No dice que vas a encontrar a Dios a través de compartándote bien, ser un buen niño o niña, o hombre o buena mujer. No está diciendo que vas a poder comportarte bien de regreso al reino de los cielos, porque el comportamiento y el cuerpo es parte de la proyección. Entonces, muchos de nosotros, por supuesto, hemos tratado de ser buenos, ¿sabes? Como en la canción de Santa Claus, ya sabes. Él está haciendo su lista, chequeándola dos veces para ver quién es malo o bueno. Es, es, desde que somos niños se nos ha dicho acerca de la palabra de Santa Claus acerca de ser bueno o malo. Las personas buenas van de regreso al cielo y las personas traviesas o malas, bueno, eso no es algo bueno. Vamos a quemarnos en el infierno o vamos a ir a la tierra del limbo algo de mente que no suena muy atractivo para nada. Entonces, lo que Jesús está diciendo, nos dice: No te preocupes acerca de tus comportamientos, es solo con tus pensamientos que tenemos que trabajar. ¿En dónde se encuentran tus pensamientos, excepto en tu mente? Él es, es, realmente está diciendo que aprendamos a realizar el entrenamiento mental. No les importa acerca del lavado mental. A Él, deja eso de la CIA. A Él le importa el entrenamiento mental, porque si. Tú eres una idea en la mente de Dios y estás pensando con pensamientos del ego y negando tu realidad de Cristo. Entonces, tienes gran necesidad de entrenamiento mental. Entonces, cuando oramos, estamos orando realmente por el momento presente. Estamos orando por el instante santo. Hay otra gran línea en el curso en donde Jesús dice, no puedes, no puedes alcanzar el instante santo preparándote para él. ¿Qué? Rebobinemos. Me das todo un libro de entrenamiento mental, 365 lecciones, me estás dando un texto y un manual para maestros, y ahora me estás diciendo, sí, pon atención, no puedes alcanzar el instante santo preparándote para él. Porque cuando te preparas para Él, estás poniendo en el instante santo en el futuro. No se encuentra allí. Tú no estás allí. Yo no estoy allí. Dios no está allí. El pasado se fue. El futuro es imaginado. Estas preocupaciones son defensas en contra del de cambio del enfoque presente. Jesús nos está pidiendo que oremos por cambio de enfoque presente. ¿Cuántos de ustedes han intentado meditar de regreso a Dios? Y han quizás preocupándose acerca de la postura, la posición del cuerpo, o la respiración del cuerpo, o todos estos aspectos que siguen siendo aspectos de qué? Del tiempo. Todos son aspectos del tiempo. La respiración es una cuestión de tiempo. La postura es una cuestión de tiempo. La posición es una cuestión de tiempo. Y lo que Jesús nos está diciendo, que si quieres ir rápido hacia el recuerdo de quién tú eres, tienes que orar por el instante santo. Hay otra forma de decir esto, tienes que desear el instante santo. Él nos está diciendo en la sección de no tengo que hacer nada, que si tienes total lealtad a Jesús y total fe en Jesús y realmente quieres ahorrar miles y diez miles de años de aparente desaprendizaje, Él está diciendo, aquí está la forma más directa. Di esto y dilo con todo tu corazón. Yo no necesito hacer nada. ¿Ves? Esa es la experiencia directa, la forma de adentrarse en el instante santo. Al desear el instante santo, tú estás dando tu lealtad a la eternidad. Tú estás poniendo toda la energía mental fuera del tiempo y el espacio. Ahora, para la mayoría de las personas dirían, oh, Dios, ¿puedo tener algo un poquito más práctico que eso? ¿Puedo pasar eh, con eso y me puedes dar algo con un trozo más pequeño? No quiero tener que tragarme todo eso de una. ¿Puedes darme algo un poquito más pequeño, trozos, trozos pequeños. Y sin embargo, cuando hablamos acerca de la oración y la oración que es el deseo, podríamos decir que mientras sigas deseando algo del tiempo o del espacio, mientras sigas queriéndote aferrar a pensamientos pasados que también son proyectados como logros futuros o ambiciones o identidad futuro, Futura, tú estás orando por algo que está bloqueándote de la luz, bloqueándote de recordar quién tú eres. Él nos dice en el curso, en el texto, que no hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista. Siempre es recordado o anticipado. Puedes escuchar el tiempo en eso. El tiempo es una invención. El tiempo lineal es una invención del ego para prevenir que, sepa quién, que, prevenir que sepa quién tú eres. Entonces, cuando pensamos acerca de mecanismos de defensas, cuando piensas acerca de la psicología o psiquiatría, proyección, negación, reprimir, sublimación, hay todos estos mecanismos de defensas que son categorizados en la psicología. Y es muy interesante si tú vas a través del DSM3 y DSM4 y ves todos estos mecanismos de defensa que son alineados allí, es muy interesante que lo que falta allí es que el pasado es una defensa y el futuro es una defensa. Imagínate ir a un psicoterapeuta y el psicoterapeuta... Peuta te escucha y al final dice, bueno, hay realmente dos mecanismos de defensa con los cuales tenemos que trabajar y dejar ir. Y en vez de decir la proyección, la represión, la negación, dice el pasado y el futuro. Ahora sabes que eso está viniendo de Jesucristo, es el psicólogo maestro, porque solo Jesús te diría que el pasado se ha ido y el futuro es solo imaginado. ¿Qué tan práctico es eso? Excepto que está viniendo de una mente despierta que sabe la verdad. Y de hecho, esto trata de ahorrarnos tiempo. Entonces, cuando estamos eh, viendo de todos estos desafíos y estoy muy agradecido que escribieron todos ellos y los compartieron, yo estaba leyendo algunas más que vinieron hoy. Sima. ¡Qué hermoso! Estamos hablando de India hoy y aquí está nuestra amada, nuestro trasplante de India. Tú has escrito hoy que parece ser que tuviste este problema y este es que trabajas duro. Yo trabajo muy duro. Es la identificación de cima con la trabajadora que trabaja duro. Es como, ¿cómo puedo traducir a esto o cómo puedo hacer que mi mente se lave de este, esta fijación incensiva o afiliación con trabajar duro? Trabajar duro es bueno y tiene un opuesto y eso es el Gazán. Entonces, si me identifico como una trabajadora dura en términos de cuerpo o en términos de la persona, entonces, por supuesto, voy a percibir lo opuesto. Eh, que otros hermanos y hermanas que no trabajan tan duro como yo, y entonces, por lo tanto, deben ser más holgazanas. Pueden ver la comparación que se adentra de esa creencia de ser una persona que trabaja duro. Y por supuesto, yo he hecho muchos retiros y talleres y charlas acerca de deshacer el hacedor. Por supuesto que esto está alineado con el hacedor, porque solo un hacedor puede ser un buen hacedor o un mal hacedor, o un hacedor que trabaja duro o un hacedor que es muy holgazán, que no es muy diligente. Entonces, cuando... Empezamos a adentrarnos en este canto de la oración, empezamos a darnos cuenta, ah, esa es nuestra oración. Nuestra oración es recordar la luz. Nuestra oración es recordar el yo soy anterior al tiempo, anterior al cuerpo, anterior a la creencia de que hay algo como un hacedor o un ser de personalidad. Estamos orando por el yo soy. Por esa luz. Estamos orando por esa experiencia de yo soy luz. Ahora, quiero ser muy práctico y para ti Sima y para todos voy a utilizar ejemplos muy prácticos y parábolas. Como la parábola de David, porque muchos de nosotros fuimos criados quizás siendo ateos o agnósticos o pertenecíamos a cierta religión o teníamos un cierto sistema de creencias. Jesús nos dice, todos los que parecen venir a este lugar, a la tierra, tiene un sistema de creencias y luego utiliza ese sistema de creencias para organizar su experiencia perceptual. En otras palabras, tienes que creer que el ego es real para poder percibir un mundo y cuando percibes que el mundo es real, esa es tu creencia central, que la separación es posible y luego tienes un sistema de, de creencias específicas acerca de la cultura, acerca de la raza, sexualidad, género, acerca de todos los aspectos del ambiente, sociedad. y Todas son creencias específicas que parecen hacer una identidad personal. Personal o un constructo o un ambiente para esa personalidad. Pero de hecho, quién tú eres no es una cuestión de creencia, es una cuestión de creación. Dios creó al espíritu perfecto y luego puedo tener, te puedes tener una aparentemente amnesia y olvidar la perfección, pero eso no cambia la perfección. La creación sigue siendo pura luz y amor, la creación sigue siendo eterna, la creación. No ha cambiado. Ni una sola nota en la canción del cielo se ha perdido. Puedes pensar el canto de la oración como esta canción feliz que sigue y sigue y sigue por siempre y por siempre y por siempre. Es felicidad que viene en cascadas. Eso es lo que es el cielo. O nirvana. Felicidad que viene en cascadas. No hay ni una sola nota en la canción de la eternidad que se haya perdido. No hay un paréntesis en la eternidad. Para, esto lo estoy robando de Joel Smith. Él decía que el tiempo es como un paréntesis en la eternidad. Pero no hay un paréntesis en esta canción de felicidad que sigue y sigue y sigue. La canción de gratitud que va por siempre y por siempre y por siempre. Es por eso que estamos haciendo todo el trabajo de perdón porque nos estamos despertando a esa canción de la felicidad, a la realidad de quién somos. Es grandioso. Imagínate si tú de repente tuvieses esta experiencia mística en el medio de una cita, estás en un restaurante, estás en una cita, y de repente entras en esta luz de los grandes rayos y estás en esto, y luego... Y es lo más glorioso. Y luego estás de vuelta en el restaurante y tu cita te dice, entonces dime un poquito acerca de ti mismo. Y tú estás como... No hay palabras. No hay palabras que vengan a mi mente para esa experiencia de ser, de pura luz y amor. Pero el canto de la oración es básicamente tu deseo. Entonces yo dije que les iba a dar unas parábolas de, las parábolas de David, para empezar a hacer esto de una forma que te puedas relacionar. En la parábola de David, había este pequeño David que estaba creciendo y aparentemente crecía en una familia cristiana, iba a la iglesia, y iba, leía la Biblia en la escuela de Biblia en los domingos y también el verano en el campamento de la iglesia. Y ahí era expuesto muchas de las enseñanzas de la Biblia y de Jesús. Y luego, como muchas veces cuando empiezas a moverte hacia la adolescencia, durante esos años en los que estás confundido y te estás preguntando, ya estabas confundido cuando eras niño, pero ahora tienes más capas, más sistemas complejos de educación. ¿Qué? ¿Matemática? Está bien. Puedo empezar con adición y sustracción, multiplicación y división. Ahora me estás hablando de álgebra. Oh. Y ahora qué, trigonometría. Oh, por favor, es como todo esto del mundo se vuelve más y más complejo. Hay, tienes que seguir aprendiendo y hay más educación y más educación para qué? Para sobrevivir. ¿Para qué? ¿Para una carrera? ¿Para qué? Para que puedas comprar una linda casa o, o un lindo lugar donde vivir, para que puedas tener una pareja, para que puedas tener una familia y hay hijos, para que puedas alcanzar y lograr cosas y obtener cosas y puedas eh, evolucionar. ¿Y qué si es toda una farsa? ¿Qué si todo eso que acabo de escribir es parte de una defensa en contra de quien tú ya eres? Tú ya fuiste creado perfecto y ahora el, el aprendizaje del ego es tratar de adaptarse y ajustarse y acumular y construir, construir un autoconcepto. Entonces Jesús realmente le está ayudando en el curso y nos está diciendo, espera un minuto, tú has estado construyendo este autoconcepto con mucha energía y mucho trabajo. Sí, tú pusiste mucho trabajo para ser una doctora. Tenemos un par, tenemos una doctora en New York, tenemos una doctora en India que también habla anoche. Nuestros doctores están aquí en la casa. Bueno, tomó mucho trabajo entrenarse para ser una doctora. Eso involucró mucho aprendizaje. Pero Jesús nos está diciendo, es mucho más allá de eso. Tú has aprendido el tiempo y el espacio. Tú has aprendido galaxias, has aprendido minutos y segundos y has aprendido horas y días y décadas. Tú has estado aprendiendo en el tiempo. Tu mente se le ha entregado al tiempo y nunca pausaste a preguntarte por qué. ¿Por qué estoy haciendo todo este aprendizaje? Nunca te tomaste el tiempo de pausar y preguntarte para qué es esto. Ahora lo estamos haciendo. Ahora estamos muy felizmente poniendo reversa. Estamos yendo hacia adelante en nuestra línea lineal, en, en nuestra vida lineal, estamos tratando de hacer nuestro trabajador un mejor trabajador para obtener más conocimiento aprendido, más cosas. Y sin embargo, ¿sabes? Anoche fue tan hermoso, Hazel de Canadá, Hazel estaba diciendo, ahora está vendiendo su casa y está viendo Todas las cosas acumuladas. Y hey, si eso fue tan hermoso. Tú fuiste tan transparente y lo podíamos ver en tu cara. Tú estabas hablando acerca de todas estas cosas que habías acumulado que realmente no tienen ningún tipo de valor. Y fue tan hermoso. Podíamos verlo en tus ojos como, wow, estoy feliz de que estoy cambiando de mi dirección. Lejos de tratar de acumular lo que no tiene valor. Ahora estás simplemente vendiéndolo o deshaciéndote de él, dejándolo ir. ¿No es esa una dirección diferente a poseer, a acumular? Incluso en el términos de aprendizaje, cuando decimos, oh, he eh, aprendido un nuevo tema, he eh, aprendido un nuevo lenguaje, he eh, aprendido una nueva habilidad, o oh, ahora eh, tengo algo que no tenía antes. Tenía esto, esto y eso y eso, pero luego compré una casa y luego compré cosas para poner en la casa y en algún punto empiezas a decir, espera un minuto, ¿cuál es el punto de todo esto? Ya si estamos hablando de aprendizaje para Sima, que está cansada de trabajar tan duro para ser la buena trabajadora y para ser la inteligente que tiene que responder a todas las preguntas y ayudar a todas las personas, a Hazel que está simplemente diciendo... Estoy lista para estar quieta y saber que soy Dios, y estoy lista para desinvertir en mi mente de las cosas a las cuales les he dado significado y he valorado. Yo he escuchado a veces, algunos de ustedes quizás ven en Facebook, estuve escuchando a esta doctora de India, su nombre es Jafali, doctora Jafali, y... Y estoy allí en mi oficina y pongo a la doctora Jafali y ella la pone en mi celular y ella está hablando sin parar. Es una psicóloga, es psicoterapeuta que enseña acerca de meditación y está constantemente hablando de forma muy práctica acerca de regresar al momento presente. Y dice, ven hacia mi cuarto en Facebook y meditemos juntos. Yo me estaba riendo tan fuerte ayer, tenía la sonrisa más grande, porque esta doctora estaba hablando tanto acerca del momento presente que empezó a hablar sin parar y desgarrar y deshacer la pandemia, la aparente situación en el mundo. Ella estaba desgarrando todo esto con sus inocentes ojos y su expresión tan feliz, que a veces ella, que intercambiaba las palabras pandemia con pandemonio, <ríe> ella no podía evitarlo, evitarlo era involuntario. Eh, pandemonio, pandemonio, digo, <ríe> para ella era lo mismo. Es una percepción errónea, es todo lo que es. Y ella estaba diciendo, oh, todo... Esa inducción porque ella es psicoterapeuta y recibe grandes llamados de ayuda que parecen venir hacia ella. Las personas diciendo, estoy estresado, o estoy aburrido, o las personas diciendo, estoy enfermo, todos tipos de cosas psicológicamente. Y ella está diciendo, ¿qué estábamos pensando? ¿Por qué estábamos tratando de jugar estos roles? ¿Por qué estamos tratando de obtener? ¿Por qué estamos tratando de acumular? ¿Por qué estuvimos trabajando tan duro? ¿Por qué estábamos yendo tan rápido? ¿Por qué era todo be, be, be, be, be? Y enseñar a nuestros hijos, no cc sé, sino be, be, be, Y sé mejor, eh, alcanza cosas, esfuérzate, desarrolla habilidades. Eso sería una. Gran, un gran reflejo en el Padre. ¿Qué estábamos pensando? Ahora todo el contexto de todo lo que está sucediendo en el tiempo y el espacio está mostrándonos. Es, aquietate estate contento! ¡Ven hacia el momento! ¡Ven con las manos vacías y manos abiertas! ¡Ven hacia la quietud de lo que tú eres! Ella lo que estaba diciendo ayer es lo que Jesús dice en el curso. estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué piensas que tienes que lograr todas estas cosas en el tiempo y el espacio para poder alcanzar un significado? Cuando tú eres el significado y tú siempre has sido el significado y este aquí y ahora. Y todo lo que tú tienes que hacer es parar. ¡Para! Ese, esa búsqueda. En la Biblia, Jesús dice, busca primero el reino de los cielos y todo el resto de las cosas te serán añadidas. ¿Recuerdas eso en el Nuevo Testamento? Busca primero el reino de los cielos y todo el resto te será añadido. En el curso de milagros, lo modifica. Lo modifica y dice, no digas busca primero el reino de los cielos. Di, busca que tu voluntad sea primero que nada el reino de los cielos. Ah, ahí lo estás llevando hacia arriba. Ahí estamos adentrándonos en nuestra oración. Ahí estamos adentrándonos en el poder de la mente. Ahí podemos ir hacia la naturaleza trascendental del poder y la gloria eh, del Cristo viviente que somos. Que tu voluntad sea antes que nada el reino de los cielos que tu voluntad sea el reino de los cielos antes que nada. ¿Cómo vas a tener la voluntad de los cielos antes que nada en tu conciencia, excepto al poner todo tu deseo, todo tu enfoque en ese recordar del de instante santo, ese recuerdo de Dios, ese recuerdo de Cristo, que tu voluntad, sea antes que nada el reino de los cielos, que tu voluntad esté allí. Cuando incluso escucho la palabra de la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios es esto y esto el tiempo y el espacio. No, la voluntad de Dios es la felicidad perfecta. Jesús no va a, eh, alrededor de las palabras. En el manual para el maestros, en la clasificación de los términos, dice básicamente allí, bien, con lenguaje bien directo, así no te lo puedes perder que en este mundo no tienes libre albedrío, wow, eso realmente empieza a finalizar todo ese debate filosófico acerca del libre albedrío y del destino, porque está diciendo, tú no tienes libre albedrío en el tiempo y el espacio, tu voluntad está siendo limitado por creencias en el tiempo y el espacio, tu poder como el Cristo viviente, parece estar siendo limitado cuando tú crees que eres algo que tú no eres. ¿Eso hace sentido? Si tú fuiste creado en toda la gloria por Dios y luego tú crees que tú eres algo diferente a ese, esa realidad de espíritu, entonces por tu mente tú estás bloqueando la voluntad de Dios y realmente estás bloqueando tu propia voluntad. Porque si tu voluntad mi voluntad, nuestra voluntad es una con la de Dios y la voluntad de Dios es felicidad perfecta, tiene que significar que nuestra voluntad es por felicidad perfecta. Esto debe significar que somos un ser eterno feliz en la realidad y que hemos, eh, nos hemos dormido y soñado y esto divide la oración de la canción feliz del cielo a una a un deseo fragmentado y dividido. Y esto es lo que sucede cuando hay un deseo por algo diferente a lo que tú eres. Algo más allá de conocerte a ti mismo. Tienes un deseo para algo más de conocerte a ti mismo. Eso es una voluntad fragmentada. Eso no es una voluntad unificada. Es como tratar de tratar de agarrar algo muy poderoso y quebrarlo en muchos pedazos pequeños. Y luego, si tú buscas en esos pedazos para encontrar el todo, no lo vas a encontrar allí en las, en las partes. Es algo que transciende las partes. Entonces, lo que significa esto es que no puedes buscar por quien tú eres en el tiempo y el espacio, como la canción, buscando el amor en todos los lugares incorrectos, buscando el amor en tantas caras. Si tú buscas el amor en las imágenes, en las personas, en el tiempo y el espacio, no vas. A encontrar ese amor, porque estás buscando la dirección incorrecta, estás buscando la proyección en vez de en la mente. Entonces, Jesús está alentándonos y está diciendo: vuelve, vuelve eh, eh, hagamos entrenamiento mental, todas las lecciones, de, hagamos la lección, las 375 lecciones, todas ellas son el entrenamiento mental y nos está diciendo: vuelve y reconoce el poder de tu mente. Vuelve y cuestiona todas las creencias egoicas, cuestiona todas esas percepciones erróneas del tiempo y del espacio, sigue cuestionando todas esas cosas, vuelve hacia la dirección de tu mente. E incluso puedes pensarte a ti mismo como, como una mente que está reconectándose o recordando la conexión con Dios. Si Cristo es una idea en la mente de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Estamos recordando, estamos utilizando la característica o la actitud o la habilidad de la memoria y la estamos agarrando y estamos diciendo, la voy a enfocar hacia la luz en vez de hacia la proyección. Mientras yo me enfoque en la proyección, eso significa que quiero repetir el pasado como Groundhog Day, como Phil en Groundhog Day. Es el mismo día que se repite una y otra y otra y otra vez. El tiempo se repite, el deseo o la oración por el pasado se repite. Si tienes una fijación por el pasado, entonces el deseo es repetir eso. Y eso es lo que es el tiempo lineal, es una trampa, es un truco para tratar de engañarte y que creas que eres algo que tú no eres. Ahora, una de las preguntas han venido y muchas involucran dolor y sufrimiento. Y lo que puedo decir acerca del dolor y sufrimiento es que el dolor y el sufrimiento son experiencias del ego que vienen de la atracción a la culpa. ¿Y qué es la atracción a la culpa más que la atracción al tiempo lineal? Es creer que tú eres carente de algo en el pasado y quieres aferrarte a esa pequeña, pequeña percepción de quién tú eres. Y por lo tanto parece esta carencia, esta escasez, estas necesidades, este querer, parecen ir en círculo de alrededor y alrededor y alrededor a lo que se llama vida. Y eso no es vida para nada, eso es una fantasía, es un figmento de la imaginación, es un montón de asociaciones, de imágenes de tiempo y el espacio que uno se está aferrando como si fuesen valiosas. Estas imágenes no son valiosas. Antes de venir estaba mirando, había Ciencia de No Dualista, una conferencia que, en donde grandes maestros no dualistas, y el título era algo como, encuentra la sabiduría en tiempos de crisis. Tiempos de crisis. ¿Dónde están estos tiempos de crisis? Yo estoy feliz, yo estoy tan feliz como estuve y siempre estaré, pero tengo que diferir que estos son tiempos de crisis. ¿Por qué estos son tiempos de crisis? El tiempo es neutral. Por supuesto, sí. El ego inventó el tiempo, pero recuerda que eso nos está enseñando en el curso que el Espíritu Santo neutralizó todo lo que el ego inventó y el Espíritu le dio todo lo que el ego inventó a un nuevo propósito que se llama el perdón, la expiación, la corrección. ¡Esas son buenas noticias! ¡Esas son buenas noticias! ¡El perdón ya se ha cumplido! ¡Aleluya! ¡Aleluya! escucho un amén en la casa <risa> es lo que Emily escuchó ella leyó la lista de sus oraciones y ella dijo todos ya han sido respondidos wow ese aleluya, aleluya por eso Emily compartió que todos ya han sido respondidos todos han sido respondidos ¿por qué? porque el perdón ya se ha cumplido y para poder ver que el perdón ya se ha cumplido, esas es son las buenas noticias, es por eso que se lo llaman las buenas noticias, en la Biblia, en el Nuevo Testamento lo llaman las nuevas noticias de Jesucristo, las buenas noticias es que el perdón se ha cumplido, ya se ha cumplido, finalizado, ¿qué dijo en la cruz? Ya se ha finalizado, ya se, todo está cumplido, no dijo en la cruz. Cuando estaba sangrando, oh, bueno, yo hice mi parte. Dios ayuda a aquellas generaciones en el futuro que van a sufrir para poder aceptar la misma expiación que yo he aceptado. Él no dijo eso. Él dijo, ya todo está cumplido. ¿No te gusta la palabra cumplido? Terminado, finalizado, completo. Svaba estaba recibiendo una canción que se llama con compresión. ¿No te gusta eso? ¿No es esa la respuesta a la pregunta de Sima acerca de creer que tiene que trabajar tan duro? Mientras lo único que puede resolver la pregunta del trabajo duro es, todo está cumplido, ya se ha finalizado, ya se acabó. Y no es eso muy alegre. Tu corazón puede simplemente saltar en la felicidad si puede empezar a aceptar que se ha cumplido, que se ha completado. Si ya se ha completado, eso debe ser el final del trabajo duro. Eso debe ser la respuesta al problema del trabajo duro. Ya está todo completo. Entonces, cuando nos abrimos a eso, empezamos a darnos cuenta que la expiación, es realmente el enfoque de nuestra oración. Nos estamos enfocando en ese sentido de compleción. Nos estamos enfocando en ese sentido de compleción. Porque si se ha completado, yo puedo descansar en Dios. No tengo que arreglar el tiempo y el espacio. No tengo que arreglar problemas imaginarios que fueron inventados por el ego para prevenir que yo sepa quién soy para prevenir que sepa que soy. Yo soy la quietud, el silencio, la luz, el amor. Entonces, cuando has aceptado el perdón, tú estás aceptando que todos los problemas ya se han respondido. Y ese es el enfoque de la oración. La oración debería ser enfocarse en la aceptación de la corrección, de que esto ya se ha acabado, ya se ha completado. Y el mundo de la proyección es toda situación aparente del tiempo o del espacio. El ego que está diciendo, no, no tan rápido, no, culpable, culpable, culpable, culpable. Y mientras la culpa sigue Atrayéndote, eso significa que el poder, del po el poder de la oración está siendo mal utilizado. Si tú estuvieses utilizando tu mente para eh, estar atraído a la culpa, entonces eso es un mal uso de la mente. Ahí es donde debes frenar y pausar y tomar nota. Entonces, vayamos hacia esto con más profundidad, porque... Cuando yo leí el curso por primera vez, estaba yendo tras del texto y estaba leyendo esos capítulos, ya sabes, del 15 al 24, y Jesús empieza a exponer todo esto de forma muy directa. Él tiene tres secciones, que es una tras la otra, y cuando lees el título de la primera sección que está leyendo el curso, es como, ¿qué? atracción a la culpa. Tiene una subsección llamada atracción a la culpa. Y luego la siguiente es atracción al dolor. ¿Qué? Y luego la siguiente es atracción a la muerte. ¿Tú piensas que puso estas tres secciones una después la otra porque es divertido? Él nos está mostrando que cuando hay atracción a la culpa, atracción al dolor y y atracción a la muerte, así es como estás bloqueándote a ti mismo de la relación santa. Así es como bloqueándote del de sueño feliz. No puedes traer el dolor y la culpa y la muerte al sueño feliz. ¿Qué te hace pensar que el ego está inventado la fiesta? El ego es la creencia en la separación. Y el sueño feliz es la conciencia de que el ego no es real. Entonces, el ego no está viniendo a esa fiesta. El ego nos está… esto nos está mostrando que nunca hubo un ego, que es imposible separarnos de Dios, es imposible estar separado de la fuente y por lo tanto el ego es una idea imposible, es un concepto imposible, es una creencia imposible. La creencia de que tú eres algo que no eres, por supuesto que eso es imposible, no puede ser verdad. Si Dios te ha creado como espíritu, el ego no puede ser verdad. Entonces. Vayamos hacia esto con un poco más de profundidad. Esta mañana me levanté, estaba escuchando a este personaje de David leer el capítulo 15 del de curso de milagros y hablando acerca del instante santo. Y lo que Jesús estaba diciendo es que mientras el cuerpo te siga atrayendo, vas a tener miedo al instante santo. Y que para poder desear con una oración profunda, que seas uno con Dios y sepas esa unidad con Dios, el cuerpo debe dejar de atraerte. Ahora, ¿qué significa esto? Quizás puedes recordar en la Biblia, Jesús habla, aquello que nace de la carne carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. En el curso de milagros, él dice, ¿percibes la carne o aceptas el Espíritu? Nunca hace un puente allí. Nunca dice, y. Él dice, o, oh, o, oh, ¿percibes la carne o aceptas el Espíritu? Ahora, supón que el ego inventó esta proyección del tiempo y del espacio y Jesús dice, no hay problema. Estamos bien con lo que es falso, y eso es falso. Tu cosmos es falso. El Espíritu Santo y yo estamos bien con lo falso, excepto que no tratas de cubrirlo. ¿Y qué acerca de tú? ¿Tú, ¿Tú ves que es falso? Nosotros vemos que es falso. ¿Tú ves que es falso? ¡Eso es la clave! El Espíritu Santo, Jesús, está diciendo, únete con nosotros y veamos que maya es maya. Veamos esta ilusión como una ilusión. No sigas creyendo en ella, porque mientras tú sigas creyendo en ella, vas a experimentar la culpa y el miedo y el dolor y el sufrimiento. Y cuando digo dolor, déjame tra también traer el opuesto. El dolor y todos sus derivados y el dolor y todos sus opuestos. ¿Cuál es lo opuesto al dolor? El placer. El placer es la atracción a la culpa. Si tú no creyeras en el placer y la búsqueda del placer y maximización del placer y hacer todo lo que tú puedes para alcanzarlo, para repetirlo de nuevo y de nuevo, y de, nuevo de nuevo, si tú no estuvieses tan interesado en el placer, tampoco estarías interesado en su puesto, el cual es el dolor. Es este es un mundo de opuestos que fue generado por el ego para prevenir que tú sepas quién tú eres, para prevenir que tú te despiertes al amor y la luz divino. Y como esas canciones, no puedes tener uno sin el otro, dolor y placer, dolor y placer. Esta es una dinámica que tienes, de la cual te tienes que dar cuenta y todas las grandes tradiciones eh, no-dualistas enseñan esto. Esto no es nuevo para el curso de milagros, pero recuerda que todas las enseñanzas no-dualistas de India, en China, están enseñando que mientras sigas creciendo en un mundo de opuestos, estás creciendo en la proyección. Dios es uno, el Espíritu es uno. El espíritu no tiene opuestos. El espíritu no tiene nada que ver con los opuestos. El espíritu no tiene nada que ver con el yin y el yang. El espíritu no tiene nada que ver con femenino y masculino. El espíritu es uno. De hecho, hay una lección en el curso de Mileros que dice: Yo soy un ser unido a mi creador. ¡Wow! Eso es. Habla acerca de palabras que te apuntan de forma directa hacia la verdad. Soy un solo ser unido a mi creador. Eso tiene que ser Cristo. Eso es otra forma de decir, yo soy tal como Dios me creó. No voy a tener un problema de autoridad y tratar de inventar una realidad diferente a la que Dios me dio en la creación. Voy a entregar mi problema de autoridad y volver en humildad a Dios a través de el poder del poder de la oración. <risa> y lo que eso también significa es que no vas a buscar tratar de obtener nada de este mundo porque si este es un mundo de proyecciones opuestas y tú tienes deseo de ciertos logros, yo quiero obtener esto, eso, tengo esta lista de deseos. Ah, me encantaría manifestar un alma gemela, un poco de dinero, un lindo convertible, todas estas cosas diferentes. Si tú quieres obtener cosas y manifestar cosas, cosas específicas en un mundo de dualidad, tú vas a obtener lo opuesto también. Tú buscas placer, vas a ver el dolor. Jesús nos dice eso en el curso de milagros. Es imposible buscar el placer sin encontrar el dolor. Y si tú escuchas lo que yo estoy hablando, esto te está llevando hacia el centro del curso de milagros. Te está llevando hacia el corazón, hacia lo que los místicos, santos y sabios decían. Ellos todos estaban reflexionando acerca de esto. Esto era lo que Ramana reflexionaba. Esto es lo que Yogananda reflexionaba. Es lo que San Francisco reflexionaba. Madre Teresa una vez dijo, cuando estaba hablando acerca de todos estos agravios y esta idea de que te estás siendo maltratado por tus hermanas y hermanas, ella simplemente dijo en un punto, recuerda, nunca, nunca fue acerca de tú y tus hermanos, nunca tú y tu, tus hermanas, siempre fue acerca de tú y Dios. Siempre fue acerca de tú y Dios. Eso es por eso que cuando oras, Jesús dice, ve hacia tu armario a orar. No pintes tus caras y no hagas un grand show acerca de esta oración. Ve hacia tu armario. Es entre tu mente y la mente de Dios. La mente de Dios es pura luz y amor. Y, y si tú crees en el tiempo, Admite, tengo un problema del tiempo. <risa> Admítelo, como los 12 pasos, en donde dices, tienes que admitir que tienes un problema antes de que puedas trabajar los pasos. Los alco alcohólicos se les ha dicho, tienes que admitir de que no tienes poder sobre el alcohol. Tienes que realmente admitir que no tienes poder. Sobre el cuando crees en el tiempo y el espacio. Y esa es una admisión. Puedes ir hacia tu mente y hacer esa admisión, porque en cuanto haces esa admisión, tienes un problema lineal sucediendo. No, no es un problema de relaciones interpersonales, no es un problema de salud con tu cuerpo, no tienes un problema con la madre tierra y tampoco tienes un problema con el ambiente no tienes ningún tipo de problema con los políticos, no tienes ningún problema con el coronavirus, es un problema de tiempo. Tú estás lidiando con un problema de tiempo y ese problema, problema ya ha sido resuelto. Ese problema ha finalizado, se ha ido. Jesús nos dice que no... Tendrías ningún problema mientras te dieses cuenta que el efecto y la causa están juntos. Dios y el Cristo, el Creador y la creación están justos, juntos, es un espíritu, no son dos. No hay dos allí, creación y creador, son uno, un espíritu unificado de luz. Y la causa y el efecto, Creador y creación están juntos. Este mundo es la creencia de que causa y efecto están separados y es por eso que tenemos pasado, presente y futuro. El ego inventó esto, no hay nada en realidad acerca del pasado, presente y futuro. Esos son aspectos de nada y es por eso que todas las grandes tradiciones, las tradiciones perennes dicen vuelve a ese momento presente, todas estas tradiciones perennes enseñan lo mismo, no importa si vas a través de budismo o hinduismo o cristianidad, no importa si sigues el Dao, todo está llevándonos hacia la misma experiencia de la eternidad y todo requiere que tú utilices el poder de tu oración para poder llevar esto hacia tu conciencia, Eso es, es, es, es so, esa es la dirección a la que apunta de forma directa la oración. Y si vuelvo a la parábola de David, pequeño David no tiene idea de nada y está tratando de encontrar significado eh, nadando en incertidumbre, miedos, inseguridades, dudas, tengo algunos amigos, trato de tener amistades y luego nos movemos hacia la adolescencia y ¡yikes! En la parábola de David es como, yo tenía mucha vergüenza, era muy tímido, no tenía certeza acerca de qué se trata esta cuestión del tiempo del espacio, el futuro no puede parece tan apetecedor o, o no, no me trae todos decían, yo voy a ser un bombero cuando crezca, yo voy a ser una bailarina, yo voy a ser un científico, y yo estaba como, oh, realmente no se siente tan bien el futuro, no se siente realmente bien para nada, no importa cómo lo vista y le ponga objetos brillantes allí, no se siente bien. Y luego fui criado como cristiano y Jesús, pero yo no sabía si me podía relacionar con eso. Cuando eres un adolescente, si realmente estás sintonizado en las experiencias místicas y tienes experiencias místicas, algunas personas las tienen. ¿Svabas tuvo una experiencia mística? ¿Cuántos años tenías? Diez años. ¡Wow! Si David hubiese tenido una experiencia mística a los días las cosas hubiesen lucido diferentes, pero David, David no tenía ni idea. A los 10 años él estaba como, no tenía ni idea de qué se trataba nada. Ve hacia tus padres, ve hacia tu religión, ve hacia tus líderes, ve hacia tus amigos. Ni idea tenía. Pero Spava tuvo una experiencia mística con tuvo 10 y más tarde un gurú la llamó Sarasvati Devi cuando fue a Aranánchula. Y cuando estaba en India, un gurú le dio el nombre de saraspati Yo miro David y... <ríe> Yo era tímido, tímido David. Yo estaba tratando de hacer algo, de atravesar la niñez, tratando de atravesar la adolescencia. Fue muy difícil. Probablemente uno puede levantar las manos y se puede relacionar. Navegar el tiempo el espacio diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Tratando de atravesar esto, tratando de sobrevivir otro día. Sí, la mayoría de nosotros podemos relacionarnos con eso. Y luego empecé a escuchar la música, hablando de la canto de la oración, empecé a escuchar la música, a escuchar la música, y no sé, de alguna forma la música em me empezó a calmar. Cuando era un niño, me gustaba la música. Cuando era un adolescente, me, me calmaba la música. Algo saltaba en mi corazón cuando escuchaba la música. Recuerdo a mi hermana biológica, Mary Joe vino un día y trajo uno de esos álbumes de vinilo y nosotros teníamos un reproductor de fonógrafo y yo le dije qué es eso y ella dijo es los Beatles wow entonces escuchábamos a los Beatles y también escuchamos a los monos hey somos los monos las personas dicen que saltamos como monos alrededor Estamos muy ocupados cantando como para menospreciar a alguien. Estamos muy feliz cantando como para menospreciar a alguien. Me gusta eso. Me gusta todo lo que necesitas es amor. Me gusta lo que estaba escuchando. Incluso, aunque estaba siendo criado en cristiandad, y sobre Jesús y el perdón y todo eso, yo tuve que ser introducido a algo que era muy profundo y que me conectara porque el espíritu tiene que alcanzarnos con algo con lo que nos podamos relacionar. Muchos de nosotros fuimos criados en, en eh, religiones, pero realmente no lo entendíamos. Lo intentamos. Eh, aprendimos e intentamos, pero realmente no lo entendíamos. Pero había algo con la música que empezó a aligerar mi corazón y y recuerdo mi adolescencia, cuando empezaba a escuchar a la radio y boom, sentir mi corazón abrirse. Sí, eso es correcto. No fue la religión que lo hizo, o pareció hacerlo. No fue la meditación, no estaba meditando, estaba perdido. No había... Incluso mis amistades podía sentir algo que se revolvía y emociones en mi corazón con las amistades, pero de repente la música fue como una eh, cápsula que liberaba el tiempo, en donde literalmente estaba haciendo su trabajo, estaba teniendo algo del cielo a venir hacia mi conciencia, a través de la música, y yo escuchaba una canción en la radio y wush. Empezaba a tener experiencias expansivas a través de escuchar la música. Y sé que muchos de ustedes se pueden relacionar con esto. Yo sé que Baba se puede relacionar con esto. Cuando ella era joven y tuvo su experiencia eh, mística, probablemente fue la música más que nada lo que te podías relacionar. Había algo que estaba alcanzando mi corazón. Había algo que estaba trayendo luz y que estaba viniéndose a mí, que yo no conocía. Y yo no sabía que era la fuente alcanzándome. Yo no sabía que era Dios alcanzándome. Y luego recuerdo cuando empecé mis 20 y estaba haciendo a través de la universidad y, y, y atravesaba todas las cuestiones que venían con la universidad y esforzarse y la educación. Recuerdo que la música seguía allí. Y mientras... Eh, empecé a adentrarme en los mediados de los 20, yo estaba como, wow, escuchaba una canción en la radio, estaba como, wow, wow, me siento tan hermoso, maravillado, no sé por qué, pero me siento maravillado, me siento maravillado. Y luego, no fue como la guía, como una mente, una voz en mi mente, hace esto o lo otro, eso viene después, pero empecé a tener un sentimiento con ciertas canciones y las grababa y había algo dentro de mí que ponía poner una canción luego la otra en los cassettes. Y ponía estas canciones en los cassettes, las ponía uno luego a la otra y luego eh, escuchaba estas canciones y había mensajes que venían a través de las Canciones, las letras de las canciones que estaban juxtapuestas y yo estaba como, wow, creo que estoy teniendo una lectura psíquica sin ver a un psíquico. Yo estaba escuchando estas canciones que el Espíritu estaba poniendo y estaba obteniendo mensajes a través de las letras de las canciones. ¡Qué fantástico! Esto era fantástico. Ahora, a eso sí me podía relacionar. No era una teología que pensé que era una teología muy rígida, yo estaba teniendo experiencias expansivas. Las letras estaban formando mensajes y yo estaba teniendo mensajes poderosos a través de las letras de las canciones que supongo que se me estaba guiando. Aunque no lo hubiese llamado que se me estaba guiando, pero todas estas estaban juntas. Entonces, antes de tener al Espíritu Santo, no, antes de tener el Espíritu Santo, utilizar las películas, expandir mi mente de formas tan expansivas, fue la música que vino primero, fue la, fueron las canciones que vinieron primero. Podrías decir que la oración y el poder de mi mente estaba siendo activado a través de las canciones, sin que yo conscientemente entendiese lo que estaba sucediendo, pero había algo dentro mío que estaba diciendo, este mundo no tiene sentido. Yo no sé a dónde está yendo todo esto, esta cuestión del tiempo y del espacio, pero ciertamente no tiene ningún sentido para mí. Eh, estuve confundido. Creo que ahora puedo decir que en ese punto en la parábola de David, en mi adolescencia, y cuando entraba a los 20, también estaba deprimido, vieron tiempos de depresión en donde me, no te, me sentía con falta de esperanza, sin ayuda, a la merced de todo tipo de cosas de las cuales no tenía conciencia y de alguna forma la música me empezó a abrir. Y yo no estoy solo. Creo que Ken Wapnick, si realmente leen sus eh, biografía eh, fue Beethoven, fue Mozart, fue la música clásica que lo... Preparó a Ken Wapnick para su asignatura como el primer maestro público de un curso de milagros. Fue la música que preparó el camino para que Ken tomara su función. Fue la música que me preparó a mí para mi función, que yo parecía tomar los símbolos, dejar que las palabras se. Eh, se hablan a través del carácter de David, eh, a, a través de los países, 44 países. Toda esa función fue preparada a través de las canciones. Y ahora puedo decir, ah, esa fue la canción de la oración, trabajando en mí, a través de mí. Y ahora, ¿qué podemos tomar de esta parábola, excepto que decir que el Espíritu te va a alcanzar con lo, que, con lo que tú te puedes relacionar y el espíritu te va a alcanzar con lo que tú sientes resonancia. Como Jonas, Jonas a ti te encanta tocar la batería, grandioso, Jonas, te encanta el yoga, fantástico. Te gusta hacer ejercicios y hacer, tomar caminatas y te, hay ciertas cosas que tú haces y tú piensas que son rituales y estás preocupado que quizás estás bloqueado por, quizás por tu yoga o, o, o tu meditación o por o tu, tocar la batería. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Jesús tiene un mensaje para ti, tú estás yendo por un buen camino, estás haciendo estas cosas porque te sientes bien cuando las haces. Ahora, el ego va a tratar de aferrarse a ese sentimiento y decir, wow, si no estuviste haciendo yoga y ejercicio y le toca la batería y hacer todas estas cosas, entonces no, ten, no sería una buena persona y podría perder a mi novia. Ah, ahí viene la presión. Ahora no es la ligereza y símbolos con los que Jesús está jugando para expandir tu mente. El ego... Dice, oh, si ellos se van, si tú frenas, vas a perderlo todo. Vas a perder tus amistades, vas a perder tu novia, vas a perder tu, tu salud. Te está diciendo que esos rituales son las cosas que hacen de Jonas una mejor persona. Y Jesús está diciendo, no, no, no, no. Yo estoy ligeramente utilizando todas estas cosas temporales, son símbolos, los estoy utilizando ahora para expandir tu mente, expandir tu conciencia. Tú vas a fortalecerte y vas a expandirte. Yo voy a utilizar las cosas que tú pareces disfrutar en este mundo para llevarte hacia la luz. No dejas que el ego secuestre esto y convierta esto en algo, wow, soy yo, soy adicto al yoga, soy adicto a la batería. No dejas que el ego tome lo que el espíritu está utilizando para elevarte hacia la luz y que lo vuelva en contra de ti, como si tú estuvieses adicto a eso. Siempre te dice que tú eres adicto. Y Jesús te dice, escucha, yo sé que tienes preferencias del ego. Tienes un patrón de preferencias. Todos los que creen que son humanos los tienen. No hay un gran problema. Tú tienes un paquete de preferencias. Los seres humanos son paquetes de preferencias. Es todo lo que son. Son paquetes de preferencias. Son paquetes de, paquete de preferencias del ego. No existen en la realidad, pero los vamos a llamar paquetes de preferencias. El Espíritu Santo, Jesús, dicen, nosotros sabemos que son falsos, nosotros sabemos que no son verdad. Los vamos a utilizar, los vamos a utilizar para llevarte afuera del paquete de preferencias y de un regreso a la luz. A través de la felicidad, a través de la dicha. Vamos a utilizar lo que el ego inventó y llevarte más arriba y arriba y elevarte aparentemente en la conciencia de un regreso a la luz en donde vas a trascender a la conciencia de regreso hacia la verdad, lo que tú eres, vas a recordar la verdad. No es que te vas, no puedes volver hacia allí, porque en realidad nunca te fuiste, pero vas a recordar lo que tú te olvidaste. El mundo del tiempo, y del espacio, es un mundo de ignorancia y la verdad es luz, amor y felicidad. Tiene que utilizar lo que el ego hizo para deshacer la inversión en estas preferencias, para darte cuenta de que no hay orden de dificultad en los milagros, que los milagros y la expiación ya han resuelto el problema y que tú estás siendo llevado hacia la expiación. Así que eso es hermoso. Así que ahora, Sima, no deberías preocuparte acerca de identificarte con una gran trabajadora. Porque sí, ma. tú estás siendo activada ahora. Tú, ¿A tú te interesan las parábolas y las eh, historias y las escrituras y estás dejando que tu, uh, tus habilidades intelectuales, y obviamente para ser una médica, tú tuviste que tener mucho entrenamiento y has aprendido todo un vocabulario y has aprendido muchas cosas, pero ahora estás siendo activada para las cosas que realmente disfrutas, que expanden tu mente. Tú ves una película o lees un libro y vas, uff, eso te inspira a escribir un libro o escribir un guión. De hecho, tenemos una guionista aquí en México, Tania, que estuvo aquí con nosotros por una semana en marzo y ella fue activada. Ella ahora está realmente activada y está lista para unirse a hacer una película de Jesús. Un guión como el mundo nunca ha visto antes. Un Jesús místico, metafísico, profundo, real. Ella está casada con un director, un documentalista, un director aquí en México, en la Ciudad de México. Y ella dijo, wow, conocemos a muchas personas en la industria. Y wow, quiero dejar que mi activación y que mi habilidad como guionista sean utilizados para bendecir a todo el universo. Hagamos una serie de Netflix como el, el mundo nunca antes ha visto, hagamos una película de Jesús como el mundo jamás ha visto, dejemos que esta expansión venga a través de los símbolos, como un símbolo de liberar la creencia en la culpa. Esa es una forma útil de utilizar los símbolos. Todo lo que parece ser una hija, madre, es hora de cambiar los cambios. Es tiempo de poner segunda y luego tercera y poner cuarta. Tú tienes otra vida planeada. ¿Por qué pensarlo en términos de reencarnación? Tengo que esperar a que el cuerpo se muera para tomar otra vida. Puedes hacer cinco o seis vidas en esta. Tú recién has comenzado. Estás listo para cambiar los cambios y moverte hacia algo que intuitivamente se siente feliz, expansivo. Sí, el espíritu va a seguir utilizando alguna de esas habilidades. No se te pide que empujes lo que fue desarrollado, se te pide que lo entregues para que lo utilice un propósito más elevado. Y luego vas a canalizar el espíritu utilizando estos símbolos y estas habilidades entonces vayamos hacia Axel 30 años tú estuviste hablando aquí anoche eres de California y qué hermoso Axel está lista para una relación qué hermoso qué hermoso Axel está escribiendo hola Axel eres parte de nuestro encuentro en línea. Y dices, mi pregunta es acerca de las relaciones especiales. Tengo 30 años y deseo profundamente una pareja. Y saber que estoy completa en mi cuenta y estoy tratando de aceptar lo que el curso está enseñando. Necesito estar sola para poder tener una relación con Dios y aceptar y acceder a la verdad de este mundo. Bueno, miremoslo de esta forma. Yo he dicho antes que todos los seres humanos son paquetes de preferencias. Entonces, en tu paquete de preferencias, ¿a ti te gustaría tener una pareja? Eso se siente feliz para ti. Eso se siente dichoso. El problema no es tener una pareja. El problema es cuál es el propósito para la pareja. Entonces Jesús nos está diciendo a través de Cursos en Milagros, 31 capítulos, 365 lecciones y la clarificación de los términos semanal para maestros, está diciendo, hay una pregunta que puedes realizar, Que puedes preguntar con todo. Y tú estás diciendo que deseas una pareja y yo estoy trayendo la única pregunta que Jesús dice que puedes preguntar con seguridad para cualquier cosa, incluso el deseo para una pareja. ¿Para qué es? Si tú estás deseando una pareja para que sea un espejo y tú estás diciendo, está bien, Espíritu Santo Jesús, yo de hecho me gustaría tener una pareja y quiero hacerlo para tus propósitos. No quiero decir que esta es Axel diciéndole al universo y diciéndole a Dios lo que Axel quiere, cuando ya el Espíritu Santo y Jesús saben que el, la preferencia de el, la estructura del ego tiene que estar deshecha. Si vamos a ver que no hay ninguna dificultad de milagros en los milagros y que no hay jerarquía, es jerarquía de ilusiones y vamos a despertar a la luz, tenemos que tomar lo que el ego inventó y tenemos que entregárselo al Espíritu Santo y a Jesús y decirle, tú utilízalo. Yo creo en él, tú no. Yo estoy atravesando culpa y sufrimiento con esto y tú no, pero si yo te entrego esto a ti para que utilices para tus propósitos, tú lo vas a hacer y lo vas a utilizar de manera segura, tú no vas a hacer que esto me retrase para recordar la luz. Esto va a ser algo que de hecho ayuda a expandir mi percepción. Ayuda a abrirme y abrir mi conciencia. ¿Puede el Espíritu Santo y Jesús utilizar una pareja para alcanzar la luz? Por supuesto. ¿Por qué el curso hubiese sido escrito con todas esas metáforas a través de todo el libro acerca de tú y tu hermano, tú y tu hermano, si no iba a utilizarlo, si no iba a utilizar algo que tú crees, pero que puede ser utilizado para que te lleve a tu hogar, para que te lleve de regreso al recuerdo de Dios. Entonces, cuando yo estaba hablando antes de cómo todo es mente, tienes que ponerte en contacto con tu mente. Este concepto de parejas puede ser utilizado por el Espíritu para ayudarte a ponerte en contacto con tu mente y con el poder de tu mente. Va a ayudar a que te pongas en contacto con el poder de tus pensamientos. Si tú no eres consciente acerca de qué tan poderosos tus pensamientos son, cuando tú estás utilizando los símbolos de la pareja, va a haber un espejo, un espejo tan intenso que va a suceder en esa pareja que te vas a convertir en mucho más consciente de los pensamientos a través del uso de ese símbolo de la pareja porque va a reflejar de regreso mucho, de regreso y de nuevo. Es la forma en que el espíritu va a utilizarlo. Ayudarte a ponerte en contacto con cuáles son tus creencias y tus pensamientos. Entonces es un mecanismo en que el Espíritu Santo definitivamente puede utilizar para ayudarte a ponerte en contacto con tu mente, con lo que está sucediendo en tu conciencia. Entonces ves, el ego trata de hacer todo acerca de las formas. Oh, bueno. Bueno, he agarrado el curso de milagros. Bueno, así han finalizado todas mis relaciones. Voy a finalizar con todo eso. Voy a agarrar un hábito y voy a, ir a un convento y, o voy a ir a un monasterio. Vipassana, sí, puedo ir a un retiro a Vipassana y puedo ir al convento y me voy a convertir en una monja y voy a tomar votos. Oh, pobreza, castidad, obediencia y estas cosas. Y tener un gran caso de Madre Teresa en donde. Realmente no solo eres una monja, pero también eres una monja muy eh, devocional y Santa María, Madre de Dios y esto, es todo. No. El eh, curso de milagros tiene que alcanzarte con tu paquete de preferencias. No sería relativo. Y no sería que hay 365 lecciones y puedes practicar en cualquier lugar. No tienes que estar en un convento para practicar un curso de milagros. No tienes que estar en una comunidad para practicar el curso de milagros. Solo tienes que estar dispuesto a decir, aquí está lo que yo creo, te lo ofrezco a ti como parte de mi entrenamiento mental, mi programa, para ayudar a deshacerme de estas creencias. Este es el mecanismo de traer las ilusiones hacia la verdad. Es el mecanismo de decir, yo tengo creencias de las cuales no soy consciente, pero tú sabes el camino. Tú sabes. Para... Tú sabes cuál es mi currículum, mi currículum individualizado en cuanto a ser Axel. El espíritu es tan amoroso que tiene un plan que va a trabajar, con eh, las creencias, con la creencia de que tú eres Axel, eso sí es espectacular. Tú crees que eres Axel, que estás en California, quieres una pareja, tara, tara, tara, toma todo eso en consideración y luego dices sí, ahora voy a utilizar lo que tú crees para llevarte hacia la luz. Y cuanto más profundo sigues eso, cuanto más dispuesto estás a seguir eso te garantizo, te prometo que vas a experimentar que no hay sacrificio involucrado en despertar a Dios. Que el sacrificio es una creencia del ego. Y el ego dice que hay cosas que son reales y que son importantes y que tienen valor y que vas a tener que sacrificar para volver hacia unidad. Y todo está al revés, porque el ego es la creencia de que puedes hacer una identidad que realmente no es quien sos y luego te, nos está diciendo que es un sacrificio dejar la identidad falsa ves qué deseo de muerte tan loco esto es ah tú lo has utilizado ahora sí come y toma y sé feliz porque vas a morir de todas formas nos dice que nos va a perseguir más allá de la muerte ese sistema de creencias es más allá de está en la mente y vamos a jugar una y otra vez esos roles hasta que perdonemos, hasta que lo liberemos. El ego siempre está tratando de decir, haz lo mejor de este mundo. Come y toma y sé feliz porque vas a morir. Vas a morir como todo el resto. Y luego la mente cede y trata de complacer al ego. Y trata de complacer al ego y no quieres... Realmente ir a la profundidad del de curso milagros y tratas de complacer al ego, porque el curso milagros es acerca de exponer el, curso, el ego completamente y liberar la creencia en el ego. Tú inventaste el ego de creer en él, puedes hacerte de él al sacar tu creencia de él. Eso es lo que Jesús nos dice en el curso. Entonces, eso es hermoso. Creo que es hermoso que es la primera vez eh, que tú participas en el retiro y simplemente puse todo en la mesa. Eso es realmente poner todo en la mesa. Eso es fantástico. Y espero que como con Jonas y Sima, que realmente puedan escuchar esto. Que este es un camino que puede utilizar todo lo que leo inventó para llevarte mucho más allá. Por supuesto que ser especial es el ego en sí mismo. Entonces el ego tiene un propósito para todas las relaciones. Es, su único propósito es perpetuarse a sí mismo. Y la relación santa es algo que cuando tú le entregas a tu relación al Espíritu Santo y tú dejas... Que el Espíritu Santo utilice ese espejo para liberar tu mente de este sistema de creencias del ego. Ese es un uso útil de las relaciones. Y hay mucho que Jesús tiene para decir del capítulo 15 al 24, nueve capítulos. Él eh, tiene mucho que decir acerca de las relaciones santas. Y también habla acerca del instante santo. Porque la oración santa es como el uso simbólico del tiempo y el espacio para llevarte hacia la salud brillante, los grandes rayos, que es el instante santo. Así que hermoso. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias por compartir eso. Eso fue para todos nosotros. Eso fue para todos, eh, todos aquí. Así que, si vuelvo a la oración, en el canto a la oración, todo vuelve a. El, la oración de conocer a Dios es la oración de dejar que el Espíritu Santo te guíe en tu mente. Si tu oración es hacer, tomar contacto con el Espíritu Santo y tu oración es escuchar a la voz de Dios y dejar que la voz de Dios te dirija en todas las cosas, eso va a ser la forma más rápida hacia el instante santo, porque el Espíritu Santo... El Espíritu Santo tiene una función dual, Él sabe la verdad, Él fue creado en el cielo, así que es un ser eterno, y en términos del de tiempo y el espacio, Él parece tomar la forma de una voz, y la única razón el Espíritu Santo tiene la forma de una voz es porque la mente que duerme cree en las palabras, ha inventado las palabras. No hay palabras en el cielo. Ha inventado las palabras. Y ahora el Espíritu Santo ha utilizado lo que el ego inventó para ayudar a la mente a dejar ir esa invención y volver hacia la canción, la canción del cielo. Entonces, la guía es muy importante. Como anoche, fue hermoso. Eric, tú llamaste a Dennis. Dennis, él oh, es tan dulce. Es simplemente de dulzura. Eres tan adorable. Eres simplemente adorable. Y tú has dicho anoche, has dicho, en un punto de completa transparencia, has dicho, no puedo creer que Dios no me esté hablando. No puedo creer. No puedo escuchar a Dios. Fue como si fueses un niño. Eso debería ser lo, cosa más natural de todo lo que parece ser que digo y hago para el, Tendría que escuchar a la voz de Dios serenándome. Eh, y es por eso que yo hablé sobre la palabra de David hoy. Porque David también era un adolescente y estaba pensando, ¿por qué no estoy escuchando la voz de Dios? Yo pensaría que la única cosa que sería lo más importante sería poder escuchar la voz de Dios suspirándome la el oído. Eso sería... ¿Qué quieres para Navidad? La voz de Dios en mi oído. ¿Qué quieres para tu cumpleaños 16? ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Quieres tener licencia de conducir? Prefiero la voz de Dios <ríe> hablándome en el oído. Y eso es lo que tú estás diciendo anoche. No puedo creer que Dios no me esté hablando. Bueno, Jesús nos está diciendo en el curso de milagros. Dice, la voz de Dios me habla atrás de todo el día. Y hay muchas respuestas que has recibido, pero que no has escuchado. Hmm. Él dice también un punto, que es muy difícil escuchar la voz de Dios directamente. ¿Está bien? Ok. Debe haber algún tipo de estática, neblina del ego, estática, tiene que haber algún tipo de manta de algo sucediendo. Si sí, es muy posible de escuchar la voz de Dios durante todo el día sin interrumpir mi actividad de ningún tipo de forma, lo cual nos dice en el libro, debe haber un tipo de neblina que está previniendo de que yo escuche estas palabras. Ahora, yo he utilizado la parábola de David porque yo empecé a escuchar música en la radio y no sé, empecé a sentir una gran sonrisa en, en mi cara cuando escuchaba los Beatles. Yo empecé a escuchar a cientos, y miles, y diez miles, y cientos de miles de canciones. ¿Por qué? Porque había algo sucediendo dentro de mi corazón. Yo estaba como, ¡woo! ¡Uh! tú dime. Me. Cuanto más grupos escuchaba y más canciones escuchaba, no solo en mi cultura, a mí me encantaba escuchar el Sitara y los instrumentos de India. Me gustaba escuchar nuevos sonidos, me gustaba escuchar canciones que ni siquiera podía eh, escuchar las letras. Y mi corazón iba ¡boom! Había canciones que yo estaba escuchando cuando yo tenía eh, 20 años eh, y me sentía tan feliz al escucharlas. Y a veces me llevaba como 20 años, 20 años más años, 30 años más tarde escuchar la misma canción y estoy escuchando la letra, la misma canción que... Me expandió el corazón cuando tenía 16 o 22 y estoy como, oh, wow, esas letras son tan profundas. Pero no estaba listo para escuchar las letras y lo que realmente significaban hasta que el cuerpo tenía como 40 o 50. ¿Ves? Había algo no verbal, había algo yo estaba siendo alcanzado, por Dios, de formas que ni entendía, no, no tenía la apertura, realmente no estaba listo para escuchar esas letras. Yo simplemente amaba la canción, He, hey now, hey now, el sueño ha finalizado, hey now. wow. Tenía 15, 20 años y estoy escuchando esa canción y estoy como... Y ahora escucho esa canción. ¡Eh, hey, ahora! ¡Eh, hey, ahora! El sueño ha finalizado. Wow. Yo estoy sintiendo la plenitud de esas letras. Yo no sabía lo que significaban esas letras. No significaba mucho cuando tenía 16 o 22, pero ahora... wow. El sueño ha finalizado. Yo siento la felicidad de eso. Yo siento que hay una realidad en eso. Yo siento expansivo. Entonces, es por eso que quizás tú estabas escuchando el video de Frances o estabas también sintonizado a, a, cuando Kristen estaba hablando acerca de su libro y compartir desde de su corazón la presencia atrás de lo que ella atravesó con Me casé con un místico. Y tú empiezas a sentir, uy, estoy entrando en contacto, y me gusta la transparencia. Uh, no hay pensamientos privados, sino no conversar a las personas. Eso es excitante. No sé, estoy aquí en Bloomington, pero wow, estoy empezando a sentir la conexión aquí. Y me gusta. Me gusta ese sentimiento, esa conexión. Y eso es lo que yo sentí cuando empecé a escuchar esas canciones, había una conexión, había algo allí que en lo que no ponía, pon, no podía poner mi dedo y no sabía realmente cómo estaba siendo utilizado, pero sabía que yo estaba siendo atraído a eso. Así que gracias. Ayer, anoche, yo realmente disfruté de esa sesión, pero también al final disfruté como tú pusiste todo allí, estabas poniendo todo allí, estabas diciendo, esto es lo que está sucediendo y estoy empezando a reconectarme de cierta forma y no sé cómo cómo esto va a ser o verse, pero lo siento, algo está atravesando. Eh, y a, así es que tan increíble y maravilloso es el plan de Dios para el despertar. Es realmente una presencia, pero se filtra a través del tiempo y del espacio, utilizando los símbolos del tiempo y del espacio, y brilla y nuestro corazón. Y empezamos a sentir la felicidad y la dicha que sabíamos que se encontraba allí, simplemente sabíamos que estaba allí, pero no sabíamos completamente cómo acceder a ella. Bueno, es por eso que necesitamos al Espíritu. Es por eso que necesitamos al Espíritu para acceder a eso. Así que gracias. Muchas gracias, Denis. Y muchas gracias a todos por unirse conmigo hoy. Los amo a todos y estoy honrado de estar aquí con todos ustedes y que podamos compartir esto en línea y compartir esta experiencia. Es tan querida y tan preciosa y realmente estamos siendo llevados hacia la luz juntos. Así que, gracias. Wow, Qué profundo fue esa, esa sesión. <ríe> Espero que la hayan disfrutado y más que nada que hayan, se hayan adentrado y absorbido las palabras que Devi está tratando de transmitir. Eh, y como mencioné antes, no solo nos vamos a quedar con esta charla, sino que también les voy a compartir la película eh, que vimos al finalizar esta sesión para realmente poder adentrarnos en esa experiencia a las cuales estas palabras estaban intentando apuntar. Eh, David, eh, la película se llama Samadhi. Y David también durante esta charla mencionó eh, mucho, mucho esta, esta palabra eh, y entonces sí los invito a ver la película Samadhi para que se unan realmente a esa experiencia eh, a la cual el curso, Jesús, David y la película estoy tratando de apuntar eh, todos. Creo que la vimos, eh, la vimos el sábado y nos llevó... Eh, o por lo menos puedo hablar por mí, eh, me llevó a una experiencia de paz muy profunda, una experiencia de reconocimiento de la verdad, del espíritu, del ser, de quién soy. Había como un hash del cual habla David también y fue muy hermoso. Así que los invito a verla. Nosotros la vimos en inglés, eh, pero particularmente me gusta, eh, a mí me gusta la, la voz del hombre en inglés, así que si son bilingües les recomiendo que la vean en inglés. Pero si su único idioma es español hay también una muy buena versión, eh, la voy, a poner, voy a poner los dos enlaces debajo en los comentarios. Así que pueden ver las dos eh, o pueden ver una o la otra, depende de qué les resulte más fácil o qué sienten, qué a, a, que los atrae su corazón. Sí, eh, creo que eso es una muy buena guía, eh, le voy a poner los dos enlaces y ustedes simplemente fíjense a cuáles de los dos eh, su corazón los llama. Y que no traten de entender la película de forma intelectual, sino que es, mírenla con el corazón, eh, con el sentimiento. Eh, si no hay mucho más que decir, más que, más que eso, el resto va a ser, va a ser mostrado por, por la película. Así que los invito a eso. Y también eh, les vamos a ofrecer, luego de esta, de esta sesión, eh, sesiones de oración y apoyo. Y también luego de las películas, también puede pasar que hay mucha emoción que surge y entonces hay, que, hay, hay necesidad de expresar. entonces eh, mañana, primero de todo, vamos a abrir las sesiones de oraciones y apoyo. Entonces, si sienten que hay algo en su corazón que está muy presente, que quieren exponer, que quieren elevar, que quieren entregar, vamos a tener eh, un equipo de voluntarios haciendo estas sesiones de miércoles a sábado. El enlace también va a estar abajo. También, como dice y... David muchas veces, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, para hacer de soporte los unos a los otros. Eh, yo estoy soy muy afortunada que tengo que vivo acá en una comunidad en la que hacemos esto como proceso constante como dejar que la oscuridad salga hacia la luz. Entonces, pero si, si alguno de ustedes eh, no tienen quizás alguien de, de, a su lado de forma directa con quien puedan expresar y realmente sienten que tienen algo en su corazón que les gustaría liberar. Entonces realmente los invito a que a, a que se inscriban a esas sesiones de oración y apoyo. Son completamente gratuitas. Todo lo que estoy tratando de darles es, es, es de forma gratuita si pueden acceder a todos estos, a estos regalos eh, sí, y, y que puedan recibir lo que yo estoy recibiendo. Así que bueno, sí, creo que ya eso es todo por hoy. <ríe> Se me me un poquito hablando. <ríe> eh, y bueno, espero, espero verlos en la próxima sesión o a través de unas sesiones de oración y apoyo. Eh, les mando un beso sí. muy grande a todos y nos estamos viendo. Hasta luego.